Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste Cuando yo decía pam, pa pam, pam, pa pam, pam, pam Piensas que yo me quedé tranquilo y las tengo haciendo filas Mientras que tú mentas da pam, pam, pam Mi cama suena y suena oh, oh, oh. Mi cama suena y suena cerradura, ya no entra mi llave Esa calentura, que otro te la pague. Tú en este vuelo no tienes pasaje Esta noche fiesta, pero tú no tienes traje No, no te preocupes, tu tren ya pasó Esto te pasa por un con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena oh, oh, oh, oh. Mi cama suena y suena oh. Mate. No creas que puedes comprarme ni con besos ni casas flotantes Mi vida cambió, es interesante Que desde que no estás me sobran las vacantes Mi casa suena y suena